Para este ciclo escolar 2019-2020, la Universidad Autónoma de Coahuila recibió a más de 37.000 alumnos en sus unidades Saltillo, Torreón y Norte. En la explanada del Ateneo Fuente, con ceremonia cívica y honores a la bandera, se dio la bienvenida a los nuevos alumnos, en donde estuvieron presentes el gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquel Mesolís, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, así como maestros, alumnos, directivos y funcionarios universitarios. La Coordinación General de Educación a Distancia de la UADC convoca a registrarse para estudiar la licenciatura en Administración de Empresas, modalidad virtual. El registro permanecerá abierto hasta el 30 de agosto del 2019 a través de la plataforma www.cia.uadec.mx. Para más información, comunicarse a los teléfonos 844-410-9954 y 844-414-7858, de 8 a 15 horas, de lunes a viernes, con Alma Flores o al correo electrónico cud.uadec.edu.mx. Para dar la bienvenida a la nueva generación de alumnos y entregar nuevos mesabancos, el rector Salvador Hernández Vélez visitó la escuela de bachilleres Dr. Mariano Narváez González, turno matutino. El rector realizó un recorrido para reunirse con un grupo de estudiantes de nuevo ingreso. El coordinador de la preparatoria, Alfredo Méndez Flores, agradeció las gestiones realizadas por la rectoría para la donación de 120 mesabancos para beneficio de los estudiantes. Para cumplir con lo que establece la reforma al Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila en su apartado en Regulación y Certificación de Órganos Colegiados, el rector tomó protesta a los nuevos integrantes de la Academia de Profesores 2019-2021 de la Unidad Saltillo. Las academias buscan la pertinencia y continuidad de los programas y planes de estudio de las diferentes áreas del conocimiento. Tomaron protesta las Academias de Matemáticas e Informática. Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Humanidades, y Comunicación. Vinculación Cerca de 4.500 jóvenes recibieron la credencial universitaria del Banco Santander, que oficialmente los identifica como alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Desde 2005, la UADC, trabaja en colaboración con Santander Universidades para la credencialización de sus estudiantes, con el fin de que los alumnos obtengan una serie de beneficios al utilizarla como identificación oficial de la universidad para acceso y préstamo en las bibliotecas, trámites escolares y se puede usar como un monedero electrónico de débito y ahorro, entre otros servicios. Sustentabilidad con el objetivo de disminuir el uso de botellas de plástico en el plantel y así contribuir al cuidado del medio ambiente, el rector de la UADC inauguró un bebedero en la Facultad de Ciencias Químicas. El proyecto fue impulsado por la Sociedad de Alumnos, encabezada por el alumno Armando Herrera Contreras. Además, se contó con la presencia del director Gerardo Sosa Santillán y del representante del Grupo H, Gabriel Ochoa Riestra, ya que la empresa fue pieza fundamental para lograr colocar el bebedero para la comunidad universitaria. Cultura. La Máxima Casa de Estudios a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en los diferentes diplomados y seminarios que se ofrecerán para el periodo Agosto-Diciembre 2019. Se impartirán los diplomados Historia del Arte Occidental, Módulo 1 y Módulo 3, el oficio de la pintura, así como los seminarios de arte contemporáneo, la música en la Edad Media, Literatura y Cultura Rusa, la música en el siglo XX, y el Taller Autoconocimiento y Florecimiento del Ser Humano. Informes e inscripciones al teléfono 844-410-2422, extensiones 108 y 115 y en la página de Facebook wwwfacebook arroba Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.